Ah. Buenas tardes una vez más aquí en Café con Quijote y nada, hoy tenemos a una invitada de lujo que espero que nos enseñe a todos a crecer un poquito más en YouTube y sobre todo a mí, ¿vale? Porque la va a invitar aquí, hoy va a ser una mentoría ahí de lujo con ella que, donde nos va a contar toda su vida, obra y milagros, así que buenas tardes Rosana, ¿qué tal? Hola, buenas tardes, buenos días. Eh, Rodrigo, ¿qué tal? Antes de nada, como siempre, muchísimas gracias por haberme invitado. Eh, es un honor de verdad para mí estar aquí, eh, que veo que entrevistas a un montonazo de expertos, así que muchas gracias antes de nada. Nada, bueno, a ti. Los expertos sois vosotros y yo soy el que intento aprender y que a la audiencia les sirva porque sois todos muy tops. O sea que <risa> eso es una cosa que es así. Aquí el único que no sé nada soy yo. <risa> o sea que... Bueno, bueno, voy a intentar eh, en este tiempo que estemos, en estos, no sé, 40 minutos, una hora, pues intentar a ayudarte, a, bueno, con consejos, eh, también a la audiencia que nos está viendo, a cómo crecer en YouTube y bueno, todo lo que pueda aportar, pues aquí estoy como siempre. Vale, pues nada, eh, primera gran pregunta que siempre hago yo a todos mis invitados, Rosana, es ¿quién es Rosana? ¿De dónde viene? Y sobre todo, ¿a dónde quiere ir? <risa> Pues bueno, yo eh, una de las preguntas típicas que me suelen hacer, que me hiciste tú también ahora mismo fuera de cámara, es que ¿de dónde eres? A mí esa pregunta me resulta la verdad bastante difícil de responder, vale. porque ¿qué pasa? Yo nací en Argentina, lo que pasa es que solo viví 11 años allí. Vale. Eh, luego me trasladé a Galicia con la familia y los últimos 10 años más o menos, 11, eh, llevo aquí en Barcelona. Vale, Entonces, cuando me preguntan de dónde eres, pienso, ¿dónde nací? ¿dónde viví? Es que es complicado para mí, <ríe> no lo sé. De momento estoy en Barcelona, me encanta Barcelona, pienso, uh -huh. si no hay ningún contratiempo ni nada, pienso seguir viviendo aquí durante muchos muchos años, porque la verdad es que me, me encanta esta ciudad. Vale. Eh, ¿A qué? ¿Quién soy? Pues... Mmm... Una persona, podría decir lo típico, ¿no? que suena, suena incluso hasta un poco mal, una persona sencilla, bueno. <risa> que, que muy cabezota, eso sí, cuando voy a por algo eh, no paro hasta conseguirlo, eh, o sea, soy súper constante, cuando vale. me planteo un objetivo estoy ahí siempre, todo lo que puedo, aunque tenga cinco minutos al día pensando en eso e intentando conseguirlo. Y bueno, eso me llevó a conseguir la vida que hoy tengo, que era... Yo antes trabajaba en empresas, eh, programando programando páginas web hasta que conseguí ser jefa de equipo y tal y cual, pero bueno, luego me di cuenta, si me enrollo demasiado tú dime, ¿vale? Porque yo cuando empiezo a hablar... No, no, <risa> claro. tú, tú empiezas a hablar porque a mí todo esto me interesa, es más, me interesa más todavía desde que eras niña o estabas allí o fuiste a Galicia y de repente eh, dijiste, me encanta esto. Claro, Yo desde pequeña eso sí que recuerdo que a mí siempre me gustó la informática. O sea, el primer ordenador que hubo en mi casa, que era de mi hermano, porque yo tuve un hermano mayor, lo típico, el hermano mayor tenía un ordenador, que era algo súper ¿Sí? raro, ¿no? Eh, a, claro. En esa época tener un ordenador en casa, ¿no? Eh, estamos hablando de los años 80, ¿sabes? Eh, entonces, yo <coughs> usaba el ordenador de mi hermano cuando mi hermano me dejaba y siempre me gustaba la informática. Yo decía, yo es que quiero dedicarme a esto. No sé cómo, no lo sabía, ya, pero yo me acuerdo ya, que con seis siendo, años. Yo... Claro, Y además siendo chica, ¿no? Que sería súper raro, de, ¿no? A lo mejor porque en esa época sí que un ordenador y encima ah, que, que te gustara, ¿no? Sí, sí, sí. De hecho, mi hermano de vez en cuando él iba a clases de programación, que no me acuerdo de qué lenguaje era, y ¿vale? me enseñaba algunas cosas de programación. Y a mí me, me fascinaba eso, o sea, me encantaba. Sí. Y yo siempre decía, yo quiero dedicarme a la informática. <risa> Entonces luego cuando llegué a Galicia, claro, yo quería estudiar informática, pero claro, lo típico. Primero tienes que pasar por todo lo anterior que no te interesa para nada, ¿sabes? Sí. Clases eh, EGB, no, primaria, sí. luego eh, seguir sí. por la rama de FP y, y no había informática, tenía que hacer administración de empresas, administración, vale. hasta que por fin pude llegar a informática y ahí me llevo un chasco enorme, pero enorme, porque yo pensaba, claro. Era, era, era joven y, y claro, yo pensaba que la gente que se dedicaba a enseñar le gustaba. No sé por qué, yo pensaba, digo, aquí llego claro. a, a informática y mis profesores van a estar ahí todo el día hablando de estos temas y tal, porque a mí me apasionaba realmente. Y qué va, mis profesores daban clases por obligación, básicamente. O sea, no les gustaba nada. No les gustaba nada ninguno de ellos. Entonces, claro... Eh, <coughs> Pues fue un chasco enorme porque yo, claro, yo igual iba con cosas en plan de, ay, es que este fin de semana me conecté a Internet ahí con un cacharro y tal, lo típico del modem antiguo, aquel que tal. Y es como que, o sea, a nadie, a ninguno de mis compañeros le gustaba la informática, todos estaban ahí porque sus padres lo habían matriculado, porque era lo típico, la profesión del futuro, ¿sabes? Vale. Y a mis profesores tampoco les gustaba. Entonces dije yo, bueno, pues. Eh, esto se tiene que solucionar, pues claro, la universidad. ¡Wow! La universidad. <ríe> Otro chasco enorme. <ríe> Otro chasco enorme que me llevé porque llega a la universidad y, claro, a mí me gustaba. De aquellas ya había llegado a Internet, ¿no? Eh, y las páginas web, todo lo relacionado con Internet. Pero la universidad era súper anticuada y Ajá. no había nada relacionado ni con páginas web, ni con Internet, nada. Eso era algo. ¿Sabes? Súper raro. Entonces, claro, a mí me gustaba eso. Y era mucho eh, tema de programar eh, y un poquito de administración de sistemas, ¿no? Y, pero básicamente era todo programar y en lenguajes súper anticuados, o sea, súper antiguos, lenguajes que vendía, bueno, eso. Eh, y, y, y programar cosas que desde mi punto de vista me parecían absurdas, porque, claro, yo me quería dedicarme a páginas web, ¿no? A claro. internet. Y era en plan de crear un microprocesador, ¿sabes? Lenguaje ensamblador y no sé qué. Eh, muchas matemáticas matemáticas no sé cuánto lógica matemática física eh, es como mm. eh, esto luego yo pensaba cuando vaya a trabajar qué hago por mucha lógica matemática física sabes si yo me quiero dedicarme a hacer página web no y entonces eh, a medida que estaba estudiando la carrera pues me puse a trabajar vale. y, y entonces eh, trabajaba en una empresa de telecomunicaciones eh, porque a mí de parte claro me, me gustaba también el tema de la enseñanza y tal y entonces eh, el primer trabajo que encontré, así más o menos serio, formal, con contrato y eso, en una empresa de telecomunicaciones en la que llamaban a los clientes y yo les resolvía problemas. ¿Dudas técnicas? Duda sí. Lo que pasa, claro, es que también yo era muy inconsciente y pensaba que todo iba a ser maravilla, ¿no? O sea, flower power, no. El rollo era que tú tenías un manual y cuando el cliente te preguntaba algo, tú respondías lo que había ahí escrito. Vale. No podías, tú por mucho que conoci conocimientos que tuvieras, da igual, da igual si tú sabías de informática o si no sabías nada, ¿sabes? Seguías sí, el libro y ya está. O sea, tú seguías el libro y cuando una pregunta no estaba ahí, entonces pues lo reportabas, ¿no? O sea, y ahí me acostumbré, por ejemplo, una cosa buena de ese trabajo es que me acostumbré a trabajar con haters, porque claro, yo trabajaba en un departamento donde la gente te llamaba y te insultaba. A ti, como otro operador, porque no tenía conexión a internet, porque no le funcionaba el teléfono. Entonces era en plan insultos todo el día. ¿sabes? Yo, yo, ¿Qué culpa tengo que yo no te vaya a internet? Pero claro, la gente estaba cabreada con alguien, con alguien se tenía que desquitar, ¿sabes? Qué bueno. Y, y entonces eh, luego me pasaron a otra área y me acuerdo que eh, hablando con compañeros, eh, yo aún estaba haciendo la carrera porque la hacía a distancia. Eh, vale en vigo no había una había la carrera de informática entonces la estudiaba y me presentaba los exámenes eh, y, y empecé a darme cuenta que la gente que trabajaba conmigo que tenían la carrera o sea me quedó súper grabado por ejemplo un chico ¿no? que tenía la, la ingeniería superior uh -huh. y hablando me contó cuánto cobraba o sea y él estaba de becario cobrando 500 euros al mes wow. y tenía la carrera en ingeniería superior y yo no lo tenía yo tenía el fp sabes el técnico ¿Sí? y yo cobraba 750 y entonces yo dije aquí, algo que falla no lo entiendo, o sea, yo pensaba o sea, yo pensaba que por tener una carrera tú cobrarías más claro y, y yo decía, oye, yo trabajo, pero yo trabajo por dinero, yo quiero ganar dinero, entonces ahí fue como en plan entonces, ¿qué hago haciendo la carrera? yo pensaba que iba a ganar más y este chico cobraba menos y estaba de cario y encima hacía 100.000 horas y yo hacía mi horario ¿sabes? que aquí hay algo que no funciona, ok, <risa> pues dejo la carrera sabes ¿dejaste eh, la carrera? sí, sí, la dejé porque de parte, claro, me pasaba mil horas al día estudiando. Claro. Eh, estudiaba muchísimo, como te digo, muchísima matemática, física y tal. Claro. Eh, y lo que hice fue un, un técnico superior. Es que ahora mismo, vale. no sé, cómo ahora cambian las nomenclaturas, no sé claro. si Sí, bueno, así. da igual, pero eh, hiciste técnica superior en vez de, de la, en, la ingeniería, ¿no? Como exacto. la diplomatura. Eh, no, no, no, un, un FP superior. Es que no sé si se llama así ahora mismo. O sea, que era... Eh, dos años o tres años, que ya no me acuerdo eh, donde obtuve el título de administración de sistemas informáticos vale. y era todo, todo, ahí sí que era administración no había uh -huh. diseño de páginas web había dos módulos, solo había dos en esa época que era uno era programación y otro era administración de sistemas, vale. y como yo trabajaba mucho con, en casa con Linux no sé si lo conoces, sí. otro sistema operativo sí, sí. también me encantaba la administración de sistemas, entonces vale. dije vale pues venga, me meto en administración de sistemas que me gusta más que, que programar, porque no era programar orientado a web, sino era programar eh, eso en otros lenguajes, ¿no? En C, claro. en COBOL, en tal, ¿no? Uh -huh. En otros lenguajes. Eh, y ahí entonces hice ese técnico superior, mm, eh, a su vez iba trabajando también dando clases en academias y tal de allí, que a mí me encantaba dar clases, me encantaba explicar. Vale. Eh, y luego entonces eh, conseguí también el, un trabajo ya de como, ¿qué pasaba también? Eh, claro, Vigo es un sitio muy pequeño, o sea, dentro del Cabena comparado a Barcelona, ¿no? Claro. Entonces, eh, cuando buscaban administradores de sistemas, eh, o sea, prácticamente no había ofertas de administración de sistemas, o sea, de, de un administrador. Porque, sí. ¿qué pasa? En una empresa, las empresas allí son más bien pequeñas, entonces con un solo administrador ya llega, claro. no hace falta más. Claro. Sin embargo, en temas de creación de páginas web sí que buscar más gente. Entonces yo me fui pues educando por mí misma, ¿no? Como ya tenía internet en casa, pues fui, claro. aprendí HTML, CSS, etc. Fui estudiando y aprendí yo por mi cuenta. Entonces ya ahí consigo un trabajo ahí. Lo que pasa en ese trabajo, pues claro, eh, se ganaba más bien poco. O sea, ganaba más que antes. Pero claro, al ser vivo una ciudad tan pequeña, pues no, sí. los sueldos no eran muy grandes, tampoco tenía mucho futuro, mucha proyección, ¿no? Vale. Y entonces ahí fue ya cuando me mudé luego a, a Barcelona. Vale. Y aquí en Barcelona fue alucinante porque fue, eh, o sea, presentarme a una entrevista y al día siguiente o a ese mismo día, ya, ya, o sea, mañana mismo empiezas, ¿sabes? Sí, o sea, qué suerte, ¿no? O sea, fue <risa> alucinante. Y era una empresa donde me había dicho, mira, eh, te empezaremos pagando esta cantidad. Y a los tres meses, si vemos que vas bien, te aumentamos el salario, ¿vale? Y era eh, hacer páginas web, pero con un gestor que era de IBM, que ahora mismo no recuerdo el nombre, era un, como un sistema cerrado, ¿vale? Como algo vale. específico de IBM que tienes que aprender a programar y tal. Y, y yo me lo estudié, pero, pff, o sea. <risa> y entonces, claro, mis compañeros alucinaban porque llevaba una semana y yo ya sabía y todas el las resto. cosas que había que hacer, ¿no? Porque era un negocio muy específico. Y entonces el jefe. Eh, que, que el, no sé por qué a todo el mundo le caía mal a mí me caía bien <ríe> me llevaba muy bien con él y al mes siguiente me subió el sueldo sabes al mes siguiente el, ya al mes siguiente ya para que me quedara y tal y entonces bueno continúa ahí y de repente eh, me dice eh, me dice mi marido no que dice mira acaba de salir una oferta de una empresa muy conocida porque él es programador también no él, él en su momento también trabajaba en, en empresa de programación una empresa que se llamaba Softonic, no sé si te vale. suena, sí, sí, sí. me dice mira acaba de salir una oferta en una, una página web que es súper conocida que se llama Atrápalo, no sé si te suena. Sí, sí, claro. Me dice, ¿por qué no te presentas ahí y tal y que, que mira que el sueldo es mayor, no sé qué? Y yo, pero no me van a pillar ni de broma, no sé, yo acabo de llegar aquí a Barcelona, llevaba solo un mes en esa empresa, de hecho en la que trabajaba. y no O sea, y llevabas tal. un mes en esa empresa, te habían subido el sueldo y dijiste... <ríe> Atrápalo. <risa> y entonces me presenté en Atrápalo y me iban a hacer una prueba, la típica prueba de si sabes programar, bueno, páginas web, y claro, yo lo sabía y tal. Entonces la hice y me acuerdo que a la semana o así me dijeron, bueno, pues mañana mismo si quieres, <risa> y, y entonces dejé la empresa actual y claro, mi jefe, oh, no, pero ¿cómo te vas? Y tal, igual, y yo, bueno, es que me pagan más, ¿sabes? Yo, es es cuestión de dinero y tal. Y, y entonces así, pues continué en la trapa, lo estuve como un año o algo así, es un, la verdad es que no es una empresa muy buena, es una empresa genial, hubo muy buen ambiente y eso, pero claro, una persona que trabajaba ahí se marchó a otra empresa eh, que, se, que se llama, creo que está abierta aún, que se llama eh, Privalia, no sé si te suena, sí, de venta sí, de ropa sí, y tal, sí, sí, sí. y como ya me conocía y sabía cómo trabajaba, me dijo, oye, que hay un puesto en Privalia, ¿te vienes? Una vez que llevaba un año. Y yo, bueno, voy a hacer la entrevista, pido más dinero, ¿sabes? pido más dinero y a ver qué tal. Y pedí más dinero y, y me dijeron, vale, entonces, claro, yo los atrapo y le dije, mira, que me ofrecen esto. Y dice, uff, es que es demasiado, no te podemos ofrecer eso. Pues lo siento, chao. Y me marché a Privalia. Y así estuve otro año más trabajando en Privalia. Eh, haciendo también lo mismo, ¿no? El desarrollo de la, de la página web, del frontal. Yo siempre me he encargado de hacer de lo, de lo que se ve, como se suele vale, decir, de una página sí, sí. web, ¿sabes? Uh -huh y tal, trabajando no sé qué eh, bien pero ya empezaba a ver un toque de que no me empezaba a gustar algunas cosas porque a mí me gusta mucho aprender me gusta mucho trabajar en lo que en, en desarrollando webs pero ya empezaban a ver algunas serie de cosas que hacían que me gusta disgustase un poco el trabajo por ejemplo hacer horas de más sin ser retribuidas vale ya yeah. eh, no es una especie de contrato en plan tú trabajas de nueve a a 9, ¿no? O no, de 9 a Sino que era, es que ha surgido un problema, tienes que quedarte para arreglar esto, no sé qué, uh, o entrar antes al trabajo, no sé cuánto, y al final acababa haciendo un montonazo de horas, pero no eran pagadas. O sea, no. ni se te ocurra pedir dinero, ¿sabes? Por las horas demás. Era como algo normal y que todo el mundo hacía, ¿sabes? Vale. Y a mí me parecía raro, o sea, eh, mi horario era hasta las 6, pero igual a veces me quedaba hasta las 9 de la noche o hasta las 10 allí trabajando. Ostras. O sea, y no te las pagaban, ¿sabes? Claro, tú eh, no. Entonces, ya ahí como entonces ¿qué pasó? Otro chico con el que había trabajado antes me dice, mira, que acaban de abrir una nueva empresa que tiene mucho futuro y tal, y igual eh, que se llama, creo que aún sigue existiendo Let's Bonus, no sé si te suena Sí, también también ¿sí? Let's ¿sí? Bonus Bueno, no sé si existe, pero sí, sí que la conozco vamos, claro. vamos, iba de empresa en empresa eh, saltando <ríe> Claro, ahí. entonces había pasado ya un año y pico también me dice, vente, pero te ofrezco un puesto de líder es decir, tú vas a estar ahí y vas a tener tu propio equipo equipo para dirigir. Ya no vas a tener que programar. Y yo dije, "Uy, esto mola. <risa> esto mola y pagando mucho más, ya, ¿sabes? Porque cada vez que me cambiaba de empresa yo pedía unos cuantos miles más, ¿sabes? Claro. Venga, perfecto, tal. Empezó la empresa siendo pequeña, éramos 10 eh, pero había mucho capital, a mí me metido mucho dinero y al cabo de un año era como una empresa de 300 trabajadores o algo así, claro, ¿sabes? Dale, el el bueno. equipo el equipo técnico es eh, solo el área técnica eran como 50 personas, ¿sabes? Ah, claro, yo tenía bueno. mi equipo eh, al principio era solo yo, lo hice entrevistas, metí a alguien, ta, ta, ta, y al final, pues eh, antes de marcharme, pues tenía cinco personas trabajando en mi equipo, ¿no? Y entonces yo en ese momento dije, ah, pues ya está, o sea, esto, esto va a ser, no sé, de nuevo, yo era súper ingenua de yo decía, esto ya está, yo soy jefa, va a ser genial. Pero, tal, claro, ¿qué pasa? Eres jefe, por lo cual no te puedes ir a las 6 de la tarde. Está mal claro. visto por tus compañeros <risas> y por los otros jefes de área. Y entonces acabo haciendo 100.000 horas de nuevo. Eh, ya al final me hartaba y era el plan de: mira, yo me marcho a las 6 y si quieres, despídeme. Ya me he hartado, ¿sabes? Porque, claro, llevaba un año y pico y eran 1.000 horas que de nuevo no eran retribuidas, porque ah. era como en plan: no, tú, tú, tú estás para la empresa. Yo, yo el problema que tenía es que yo nunca tuve ese espíritu de. de, de eh, esta empresa que no es mía la siento como mía ah, yo vale, nunca o sea, lo veía así ah, sabes o sea, tú nunca te sentiste parte de la empresa o sea sí pero yo yo era muy consciente de que la empresa era del dueño o sea yo claro. trabajaba ahí entonces claro. claro nunca he tenido ese sentimiento de que algo que no es mío sentirlo como mío en plan es mío es venga vamos uh, eh, no sé vale. hemos facturado en vez de 10 15 millones pero si sí. yo sigo ganando lo mismo a mí qué me importa claro. sabes entonces yo, yo hacía bien mi trabajo lo hacía lo mejor posible pero nunca vale. tenía ese sentimiento de voy a quedarme hasta las 12 de la noche porque la empresa, ¿sabes? Sí, sí, que no. Es que yo, yo siempre esa frase de eh, lucha por tus sueños, ¿no? O como sí. es que dice, ahora mismo no me acuerdo de, de no trabajes por los sueños de otros, trabaja por los tuyos, ¿no? Claro. Entonces ahí fue ya cuando empecé a pensar, digo, mmm, aquí algo no funciona. O sea, y aparte luego me pasaba todo el día que la gente me encanta, o por lo menos la gente que yo trabajaba, le encantaba estar en reuniones. Y yo las odiaba. O sea, te lo juro, era las 9 de la mañana, reunión. Y tú decías, bueno, vamos a trabajar en lo que vamos a trabajar en el día. Y la gente se ponía a hablar de cualquier cosa, ¿sabes? O sea, wow, habéis visto el partido de fútbol de ayer y tal igual. Y, y yo, que a mí esto no me interesa. Yo pensaba. Me encanta, me, me, me encanta esto que estás contando porque eh, hace mucho tiempo entrevisté a Ana Kufari, que también es argentina y tal, y hablaba de eso, que cuando llegó a España y empezaba a trabajar, reuniones y reuniones, y decía. Pero si no hacemos nada más que perder el tiempo. O sea, no es hablamos que, de nada sí, de lo sí, que sí. había programado. O sea, lo que dices tú, exactamente. Sí, eso. y de parte igual estábamos discutiendo. Claro, en empresas tan grandes, ¿qué pasa? Cada departamento está encargado de una cosa. Entonces, claro. igual nos reuníamos a las 9 de la mañana, estábamos ahí hasta las 10 y media discutiendo el color de un botón, ¿vale? con la gente de diseño, cada, cada departamento iba a su jefe de área, ¿no? El de vale. programación, no, es que para cambiar este botón, ¿qué tal? Porque primero este botón está vinculado con este, no sé qué. Los de diseño, bueno, bueno, este botón tiene que ser rojo, tal. Estaban los del área de marketing, que siempre, no, rojo no puede ser, tiene que ser verde, no sé qué. No, pero es que el color corporativo, no sé. Qué. Y estaban ahí, entonces tú estabas así, ¿no? <risa> <risa> Esperando que, que, claro, porque dependiendo de qué departamento podías eh, decir algo, ¿no? O claro. sea, a mí me da igual el color. de decidirlo yo lo implemento sabes y luego las otras miles de tareas que claro en empresas de estas siempre cada mm, acontecimiento eh, hay una serie de tareas que se repiten cada año no navidad pues campaña de navidad claro. campaña del día del padre campaña de campaña no sé qué todo eso y todo eso luego yo tenía que generar eh, informes ver el código de, de, de la gente que trabajaba en mi área eh, porque, claro, la responsable era yo de lo que hicieran realmente, ¿no? Claro. Eh, y luego si había algo mal, pues podía venir otro jefe de equipo y decir, oye, esto que se ha subido, ¿qué? ¿Sabes? Porque en empresas así que son tan grandes, eh, no es que tú modificas el código y automáticamente se modifican online sino que hay una serie de servidores, una serie de máquinas que luego ese código se va replicando, ¿no? Vale. Entonces había que hacer unas pruebas y tal para dar la aprobación, porque eso tenía que salir hoy, porque los de marketing ya tenían las campañas previstas para mañana, para enviarlas, vale. bueno, en fin. Entonces me pasaba un montón de tiempo en reuniones, ¿no? <risa> donde al final salías de la reunión, ibas a implementar lo que te habían dicho y de repente llegaba un mail que decían, no, porque lo he visto el jefe y no le parece. <risa> y decías tú, vale, ok. ¿sabes? Pero que cosa que había gente que le encantaba el tema de las reuniones. ¿eh? Y a mí yo decía, yo quiero sentarme en el ordenador, tío ponerme música y empezar a trabajar, que tengo 20.000 emails aquí para responder y no sé qué, ¿sabes? Yo ya les cantaba el plan farándula, ¿sabes? Claro, claro, no, y no, eso es, no. Está claro. Y... Y, y entonces ahí, esa fue tu última empresa cuando ya dijiste, voy a emprender. Sí, ahí ya empecé a, a, a cuestionarme cosas. Decía, ¿esto es así? Claro, yo claro, decía, esto va a ser así hasta los 67 años, o sea, ¿sabes? Hasta los 65, claro, porque se supone que, eh, como te digo, era medio ingenua, Yo pensaba que tendría una carrera, trabajaría, ganaría dinero, ¿no? Y ya está, ¿no? Al final es eso lo que te enseñan, básicamente, claro, ¿no? De estudiar, claro. trabajar, eh, comprarte una casa y, y morirte, ¿no? O sea, bueno, sí. <risa> básicamente, sí, sí, no. ¿no? Casarte y hijo, no me gustaba. Claro, a mí no me gustaba eso. Y entonces qué pasa, llegó a mis manos casualmente, no sé cómo, el libro de, el primer libro que leí relacionado con el emprendimiento, el de Robert Kiyosaki, Padre rico vale. y Padre pobre. Vale. Y lo no empecé a leer y fue como, wow este libro es diferente porque yo leía mucho, desde que iba um, de casa al trabajo, tenía que tomar el metro, ¿no? Vale. Y en el metro pues aprovechaba y leía, me leía todo, todo lo que veía por leer, ¿no? Y, y entonces claro, empezó, eh, me llegó este libro y lo leí y dije, guau. Wow, ¿Sabes? Y entonces digo, ¿este libro ¿de qué temática es? Porque claro, yo no conocía a ningún emprendedor No conocía a nadie que me dijera Oye, yo vivo de mis negocios vale. Y entonces eh, empecé a buscar libros en, en la biblioteca Y miraba libros, ¿qué, qué libros había? ¿no? Entonces leí luego el de um, el de Tim Ferriss El de la semana laboral de cuatro horas sí, es, y... Ese te encantaría, ¿no? dijiste este, este sí, Lo, es lo leí, claro, y yo, <risas> wow Y tal, pero claro, a ver, con los pies en la tierra Porque yo lo que leía de él, tú lo has leído Ese libro, ¿no? No, no, no, no lo he leído, ¿eh? Lo conozco, pero nunca ah. lo he leído. Lo conozco y demás, pero no, no claro. lo he leído. Es que lo que comentaba él, claro, igual ahora, ahora ya hay tanta información y tanta gente que ha hecho libros eh, de estas temáticas que ahora ya como que está desfasado, ¿no? Pero en ese momento había muy poquitos libros realmente. Claro. Y lo que comentaba estaba muy orientado al, mer al mercado americano. Claro. Entonces, claro, yo decía, vale, ok, muy bien, pero esto no se puede aplicar aquí en España, ¿no? Él lo que vale. hacía era, eh, había creado un e-commerce de productos, si mal no recuerdo, de, de deportes o algo así, de, bueno, esta, estas cosas que toman los deportistas, ¿vale? Uh -huh. Y tal y cual, pero bueno, su mentalidad ya era un poco diferente. Y entonces, en ese momento, eh, mi marido que estaba trabajando en Softonic, él vale. estaba, era SEO Architect de Softonic, ¿no? Eh, entonces aprendió mucho de SEO y de cómo se posicionaban las páginas. Y en ese momento... Uh, hacía poco que había surgido Google, Google Ads, eh, que vale. se llamaba antes AdSense, ¿no? Se llamaba sí. antes. Uh -huh. Y hizo la prueba de crear unas cuantas páginas poniendo publicidad de AdSense. Y vale. yo de aquellas tenía una página web que tenía unas, nada, pocas visitas, unas 3.500 al día más o menos. Eh, y dije, pues voy a implementar AdSense en esta web, a ver qué pasa, ¿sabes? Y vi que ganaba, gané dinero. O sea, ganaba dinero. El primer mes gané dinero. Y dije, "Uh, o sea, lo único que he hecho ha sido poner estos bloques, o sea, un código, que en realidad en un código, aparece publicidad y acabo de ganar dinero. O sea, ese mes me pagó Google, ¿sabes? Y dijiste, ostras. Y entonces dije, espérate, si creo más páginas, y si con una página, el, el ejemplo que pongo siempre, si con una página estoy ganando 100 euros, si creo 10 o 20, o sea, claro, esto es miedo, ideal. Claro. O sea, claro. Claro. Y entonces lo que él, por su parte, fue creando más páginas eh, de ese estilo, y yo hice lo mismo. Creé muchas páginas de ese estilo. Eh, y, en, y en ese momento conocí a otras dos personas, que también una era una chica diseñadora, otra chica que se dedicaba, que le gustaban los temas de e-commerce, de, de, de, e de vender y tal y cual. Ya, ya había hecho varias cosillas en las que había obtenido dinero, uh -huh. eh, que eran así como muy, muy emprendedoras y tal. Y entonces fue cuando hice mi primera empresa y lo que hacíamos, eh, donde estábamos las tres, y lo que hacíamos era crear páginas, crear contenidos y poner la publicidad de, de Google AdSense. Y vale. con eso ganábamos, en ese momento se ganaba mucho dinero, ¿eh? pero mucho vale. dinero, porque claro, no había nadie prácticamente que lo hiciera, ¿sabes? Claro. Y claro. luego la empresa se deshizo, sea, cada una fue por su lado, eh, y yo continué haciendo páginas, y en ese momento, justo enganchándolo ahora con el tema de los videocursos, apareció Udemy Entonces yo buscaba formas eh, de diversificar. Vale. de aquellas, ojo, yo estaba en mi empresa en la empresa que tenía con estas chicas, y seguía, la... trabajando, seguía Ay, trabajando. Seguía trabajando en, en Les Bonus. Exacto, porque, vale. eh, <coughs> claro, mmm, en Les Bonus era un dinero eh, constante, en la empresa donde trabajaba en un dinero, cada mes tenía el dinero asegurado, claro. y con lo que ganaba, eh, aún no llegaba a cubrir lo que ganaba en la empresa. Vale. Entonces, también me daba, me daba mal rollo ah, porque bien. yo decía, ¿qué pasa si de repente Google cierra? O claro. Google deja de distribuir Google, Google Ads en España, que podría pasar. Porque de aquellas, de aquellas por ejemplo, para eh, ganar dinero con una página web de ese, de, en ese formato, de ese estilo, solo existía Google Ads. Vale. Yahoo también tenía su sistema de, de, de ads, pero solo para Estados Unidos. Vale. Entonces, solo existía Google Ads. Entonces, yo decía, ¿qué pasa si deja funcionar? Me quedo sin dinero. O sea, me quedo sin un ingreso, bueno, no, sin dinero, no, porque había ahorrado mucho dinero, pero me un quedo dinero sin un dinero. Claro, constante, ¿no? Y entonces lo que hice fue empezar a crear eh, videocursos. O sea, acababa de surgir Udemy, dije yo, ah, pues mira, a mí me encanta enseñar, vale. vamos a crear videocursos. Y empecé creando los primeros cursos, ¿no? Y esto lo he comentado más de una ocasión, con el, como había pocos instructores, poca gente en esa época, en el 2013, que claro. se dedicara a crear cursos, pues me funcionaron genial. O sea, a pesar de que Udemy se llevaba una gran parte del dinero, uh -huh. eh, yo con el primer curso en mes completo gané 600 euros. Entonces fue lo mismo. Oye, si con un curso estoy ganando 600, lo único que tengo que hacer es crear más cursos. Vamos. Claro. Eh, y fue ahí donde empecé a crear más cursos, cursos que algunos ya no están disponibles. De hecho, en Udemy llegué a tener hasta 16 cursos a la vez publicados. ¿16 cursos a la vez? Sí. Eh, algunos los fui retirando porque quedaron obsoletos, no me apetecía volver a restarlos. Tuve, tuve uno de los primeros de cursos de Facebook Ads, por ejemplo. Eh, pero claro, Facebook se cambia tanto, se modifica tanto que no me apetecía estar ahí actualizándolo, ¿no? Eh, y entonces ahí fue cuando los ingresos superaron a lo que yo estaba ganando por mi trabajo. Claro, o sea, yo triste. lo que nunca, nunca recomiendo a nadie, porque eso sé que hay mucha gente que, que lo hace, eh, debido a que otras personas tal vez lo promocionan tal, es dejar tu trabajo, dejar tu sueldo fijo si aún no ganas lo suficiente. Claro. Si no ganas lo suficiente, no aconsejo nunca que dejes tu trabajo, ¿sabes? Claro. Yo lo que hacía era, trabajaba, llegaba a casa y continuaba trabajando, ¿sabes? Y uh -huh. los sábados y domingos seguía trabajando. Por eso digo que soy muy cabezata. Cuando me planteo algo, lo hago, ¿sabes? Era en plan, me acuerdo, mis compañeros al, al salir de trabajo, ¿eh? ¿qué? ¿Te vienes a tomar unas cervezas? No, no, no, yo me voy para casa. Yo me voy para casa a trabajar en, en mis proyectos. Tal. Me acuerdo que, que en nuevos trabajos teníamos la playa cerca y yo les decía... Eh, porque en el horario de comida nos íbamos a la playa y decía wow. un día yo vendré aquí a la playa pero estaré todo el día mientras vosotros estáis trabajando sabes <ríe> y no me creían eh, lo peor de todo y yo lo que quería era eso yo veía que, que que ir a la playa un lunes era genial porque no había nadie sabes ah. yo no quiero en un sábado un domingo que está todo el mundo yo quiero poder salir un lunes un martes y la centro comercial el martes y que esté vacío sabes ah. y, y al final lo conseguí claro o sea, en base de ahí a insistir e insistir, si tú sí. trabajas mucho en algo, al final lo vas consiguiendo. Claro, bueno, ¿no? Y, y entonces, claro, ¿y, ¿y entonces cómo te lanzas a YouTube? Claro, eso viene después, ¿no? Eh, entonces, consigo más dinero, dejo el trabajo, porque ya tenía varias fuentes de, de ingresos, ¿ingreso? ¿no? Que uh -huh. a mí lo que me preocupaba era eso, es tener una única, una única fuente. Y en ese momento dije, me tengo que pillar vacaciones, llevo mucho tiempo trabajando. <risa> entonces, lo que, lo que hicimos fue, eh, como estábamos en un piso de alquiler, es... Primero vamos a hacer el Camino de Santiago. Vamos a caminar un poco. Vale. Y vamos a hacer el Camino de Santiago desde Barcelona, andando. Hola, hasta, desde Barcelona. Hasta Galicia, desde Barcelona. Barcelona. Dejamos todo, o sea, solo lo, lo que queríamos mantener, por ejemplo, eh, cosas que, que, que obviamente son tuyas, como por ejemplo fotos, ¿no? En papel, lo típico de fotos en papel que antes se sí. sí. eh, llevaba. Eso sí, lo guardamos en un, alquilamos un trastero, eh, lo guardamos ahí las pertenencias, pero todo lo demás, que, que lo puedes comprar, muebles, tele, tal, Fuera, todo, vender fuera, todo, todo, todo. O sea, lo vendes eh, Todo. Lo vendimos todo lo que necesitamos, todas las cosas que se pueden volver a comprar, lo vendimos. Y con una mochila de 50 litros, pues ahí llevamos el portátil, la, la ropa de cambiarse, toallas Allí. y tal, las cosas de aseo. Y nada, fue pues cerrar la puerta, abrir la ventana, lanzar las llaves dentro, está. Espero que no te hayas sabido de nada porque ya no hay llaves. Y a las 6 de la mañana, eh, pillar el primer metro para al más alejado de hasta donde nos dejara de Barcelona y vale. empezaron a andar empezaron a andar a andar a andar a andar y así estuvimos dos meses andando madre mía, haciendo dos el meses. camino de Santiago entero desde Barcelona dos desde meses desde Barcelona dos meses eh, eh, y entonces una vez ahí pues luego volvimos a Vigo que es donde, donde están mis familiares y tal y desde ahí dijimos pues qué hacemos ahora porque claro cuando tú ganas dinero por internet realmente claro no tienes por qué estar en un sitio fijo, ¿no? Claro. Y claro, yo quería viajar, yo quería volver a Argentina, por ejemplo, porque, claro, yo lo dejé con 11 años y no había visitado nada Argentina. Eh, quería ir a Estados Unidos porque ya había estado en Estados Unidos, me había encantado, me había fascinado. Yo, yo me casé en Las Vegas, de hecho, ah, mira, qué bien. Eh, y quería volver a Las Vegas, porque es un sitio que me encanta. Eh, <risa> entonces digo, ¿qué, ¿qué hacemos? Pues nada, pillamos un vuelo para, para Estados Unidos y estamos el tiempo máximo allí, que nos permita la visa, que era tres meses. Qué bueno. Y después de Estados Unidos, pues vamos a compramos el siguiente vuelo ya, porque Argentina. Estados Unidos te obliga de tener un vuelo de salida a uh -huh. Argentina, el vuelo de entrada a Argentina. Eh, solo vuelo de entrada, sin salida, aunque suponíamos que íbamos a estar tres meses. Vale. Y al final en Argentina estuvimos seis meses. Seis. ¿Cómo? <risa> porque intentamos claro, ver todo el país y, claro, claro. Es, Argentina es enorme. <risa> claro, Argentina es enorme. <risa> y además, bueno, es. Lo, lo pasamos genial realmente, o sea, seis meses en Argentina y luego estuvimos eh, un mes en Chile. La idea era estar mucho tiempo para darte tiempo a conocer realmente, como quien diría, vivir allí, ¿no? Lo claro. que yo digo es vivir, no, sí, no sí. estar de turista, sino vivir, sí. alquilarte una casa, ir al supermercado, hacer la compra, cocinar en casa. Intentamos como que estás viviendo, ¿no? Realmente en ese país. claro eh, no, no, no de hotel o no, cosas así, ¿no? Sino era no plan, de... vivir la experiencia de qué pasa si sí. estás viviendo ahí, ¿no? Entonces tuvimos un mes en Chile, un mes en Perú, eh, un mes en Bolivia. Eh... O sea, con este es todo Sudamérica, vamos. Claro, sí, sí, básicamente todo, todo Sudamérica eh, y luego de Perú creo que fue pasamos a Japón. Estuvimos íbamos a estar tres meses en Japón, estuvimos dos meses, eh, un mes en Tokio viviendo y un mes en el resto de sitios. Guay, qué tal Tokio. Wow, alucinante. Es que de hecho eh, ahí. Claro, nosotros lo habíamos planeado pensando que el resto de Japón... O sea, Japón es muy bonito, ¿vale? Uh -huh. Pero sacando Tokio es más de lo mismo. O sea, sí. es pueblos, pero pueblos, pueblos, eh, donde lo único que hay para visitar son templos. Hay 100.000 millones de templos, pero claro, de verdad... Y, y, o sea, y hay, una vez visto tres templos ya todos son iguales, ¿no? Todos son iguales, todos son iguales. O sea, en plan, bueno, ¿y aquí qué templos hay? Pues este y este, venga, vamos a verlo. Algunos templos serán de pago, de hecho, no es que... No son como las iglesias aquí que puedes claro. entrar gratis, sino que tienes que pagar. Eh, y claro, entonces íbamos a estar tres meses y al final pues como que nos aburrimos un poco, porque claro, eh, tendríamos que haber estado dos meses en Tokio, que ahí vale. es donde realmente vale la pena, y un mes en el resto de sitios. Claro. Eh, y Tokio es alucinante, o sea, Tokio yo siempre lo recomiendo, o sea, lugares del mundo, todo el mundo debería visitar, visitar Tokio, Tokio, porque es algo... Totalmente diferente a lo que estás acostumbrado aquí en España, pero totalmente sí. diferente. Es como es como estar en el futuro, ¿sabes? En una realidad paralela, ¿sabes? Sí, es súper diferente Tokio. Eh, de hecho, cuando vas por allí por las calles, vas así, en plan, ¿sabes? Porque es todo con cartel, estás iluminado, todo funciona diferente, ¿sabes? Sí. Y está súper bien. Eh, sí, bueno. Y luego un mes en Corea. Y, y luego ya nos cansamos porque, claro... Mmm, Ah, ya llevabas llevaba casi un año. ¿eh? Eh, estuvimos un año y pico, sí, más de claro. un año viajando. Entonces, ¿qué pasa? Luego te das cuenta, claro, pues esto todo en base a la experiencia, ¿no? Que sí que está bien viajar, pero cuando tú, eh, o por lo menos así lo veo yo, ¿vale? Cuando tú estás en casa, en tu propia casa, ¿vale? Que no es lo mismo que estar en otra, <risa> eh, estás un tiempo trabajando y dices tú, bueno, ahora me tomo un descanso, me voy un mes a tal sitio y vuelves. Vale. Pero estar así tanto tiempo eh, viajando, enganchando de un sitio a otro, hay cosas que ya te llegan a. Estar. Y por ejemplo, el tema de los aeropuertos. O sea, el Bien. tema de los aeropuertos es como un plan de. Pff, ya no más. O sea, estoy harta de pasar por los aeropuertos y que te, te, te, te, te hagan sacar todo de la mochila, te te te, te, toque, te, te no sé qué, te hagan 20.000 preguntas. No, ya es, no, quiero, no quiero más eso. ¿Y ya volviste entonces a Barcelona? Volvimos a Vigo porque no teníamos casa en Barcelona. Ah, claro. No teníamos casa en ningún sitio. a mi madre casa de mis padres. Y ahí fue en plan. ¿Y ahora qué hacemos? ¿A dónde vamos? Porque, claro. Eh, yo en Vigo tengo mis familiares, pero a mí Vigo es un sitio muy bonito, siempre lo recomiendo también, es un sitio donde se come muy bien, pero no me gusta particularmente para vivir. Claro. Es un sitio en el que siempre está lloviendo, ah, o esa sí, sí. es la percepción que tengo yo, de 365 días, eh, 325 están lloviendo, y a mí no me gusta la lluvia, ni me gusta el mal tiempo. Pues entonces, entonces... entonces, claro, no es el sitio ideal, ¿sabes? No hace frío, lluvia, humedad, ¿sabes? Claro. Eh, y claro, nuestra idea era viajar y ver dónde nos gustaba para quedarnos. El sitio que más nos gustó fue Argentina. Argentina claro. se come genial, la gente es súper maja, eh, no sé, todo estaba bien, pero había un pequeño problema que era muy grande para nosotros y era el tema del dinero. En Argentina es muy difícil tener dinero en el banco, por no decirlo imposible. Bueno. Entonces, claro, ¿cómo haces para vivir en un país donde no puedes tener el dinero en el banco? Donde la tecnología es inaccesible, o sea, eh, comprarte una tele, o sea, yo me acuerdo, tienes que irte a Chile para comprarte una tele y volver con la tele, o sea, es muy complicado, la tecnología es súper cara, yo llevaba el Mac, por ejemplo, que aquí en España, cuando había salido, me había costado 2.000 euros, y allí, al cambio, o sea, ese mismo Mac estaba por 5.000 dólares, ¿sabes? O sea, era, era en plan, wow, o sea... Y claro, y el tener el tema en el banco era también algo que no, no puedes porque el tema, el, el banco, bueno, eh, se desvaloriza el dinero, cada claro. año va subiendo la inflación, es, es un caos. Y eso era algo muy problemático, además si trabajas con internet también, porque las claro. conexiones allí no van para nada bien, las conexiones claro. de internet, ¿no? Eh, entonces, claro, ahí dijimos, pues, ¿qué hacemos? Pues el sitio donde más nos ha gustado es Barcelona. Barcelona tiene buen clima, tiene playa, tiene aeropuerto que tú en cualquier momento dices, pues mañana me voy, no sé... Ahora mismo, cojo un vuelo a Milán y te vas claro, a Italia, ¿sabes? Y claro. vuelves el mismo día si quieres, ¿no? O sea, tiene muchas facilidades de cosas que a mí me gustaban claro. Y nada, volvemos a Barcelona y aquí me quedé Y ahí te quedaste, y claro, bueno y ya entonces empezaste en YouTube Claro, ahí, ahí continúe con el tema de los cursos, porque yo viajando tenía varias ideas pero claro, lo que no hacía, ojo también, eh, que yo no soy partidaria es eh, mmm, trabaja y vive por el mundo es un rollo o sea, eso de trabajar con el portátil en la playa no o sea yo me voy a la playa y el portátil se queda en casa o en el hotel sabes eh, no entonces yo no yo ahí viajando me di cuenta que había momentos en los que me apetecía trabajar uh -huh. pero que estaba de vacaciones no iba a ponerme a trabajar sabes claro. a grabar un curso a crear un guión a pensar qué página web entonces fui apuntando a las ideas que tenía ¿no? durante el viaje y por eso digo que me parece mucho más eh, fructífero o mejor el hecho de trabajar en tu casa, hacer lo que quieras y luego te pillas un mes entero de vacaciones, que eso es lo que hago ahora mismo, ¿no? vale. eh, Entonces, claro, no, no trabajaba, simplemente vivía de los ingresos pasivos, eh, los ingresos recurrentes que iban generando las páginas y los cursos en Udemy, ¿no? Vale. Entonces al llegar aquí a Barcelona, eh, dije, bueno, pues retomo el tema de los cursos. Y YouTube. Mmm, lo conocía, pero no mucho. O sea, lo conocía sobre todo por mis sobrinos, que ellos eran adolescentes y miraban mucho YouTube, ¿no? Y me nombraban YouTubers y tal, y yo no sé quién es. Y yo me decían, ¿pero cómo no vas a conocer al Rubius? Y al yo, Rubius. ¿El, ¿el quién? El Rubius. O sea, y yo, sí, es un YouTuber famoso, no sé qué, mira, tía y tal. Y yo, yo no tenía ni idea, ¿sabes? De YouTube ni nada. Y entonces, ¿qué pasa? Mirando YouTube, vi un día un vídeo de. Yo tenía un curso de WordPress, ¿vale? Y yo lo que hacía, como mucho, era subir mis vídeos promocionales de los cursos a YouTube, ¿no? Vale. Pero no, no sabía una forma de monetizarlo, una forma de... de, de ¿qué, ¿Qué beneficios me iba a dar YouTube, no? Esto fue en el 2018. Y entonces un día, mirando, me encontré un vídeo de un marketer famoso eh, que tenía un vídeo que comentaba las novedades de WordPress. Y el vídeo me pareció súper cutre, o sea, en plan... Tenía como 3.000 visitas y yo, pero si esto es súper cutre, ¿sabes? Este, y, y entonces ahí dije la frase, pero si esto lo podría hacer yo y mejor. Entonces, yo cuando suelo, cuando digo eso, no es simplemente en comentario hater, en plan, esto lo voy yo y mejor. Eso no sirve de nada, ¿no? Eso es ser hater, ¿sabes? Decir yo puedo hacer algo lo puedo hacer mejor es de hater. Yo lo que hago es, yo puedo hacer algo y lo puedo hacer mejor, pues lo voy y, a hacer. Y lo hacen, ¿no? Entonces fue ahí cuando subí mi primer vídeo de comentando las novedades de WordPress. Porque en ese vídeo dije yo, mmm, como estrategia, comento las novedades y le digo a la gente que yo tengo un curso de WordPress. Y entonces ahí fue cuando se me activó el chat y dije ah oh, mira puedo usarlo así para darle a conocer mi academia, para dar para a conocer mis cursos, eh, que los tenía en Udemy, ¿no? Y entonces ahí fue cuando empecé a subir contenido eh, de cosas que me parecían interesantes, ¿no? Tal y cual. Y luego también me di cuenta de que mm, no había en español eh, formación orientada a gente que quisiera crear cursos. Porque claro, yo cuando empecé a crear los cursos no tenía ni idea de nada. Y fue prueba y error, prueba y error, ¿no? Primero, ¿qué micrófono utilizar? ¿Qué programa? Ah, pero es que hace falta un programa, ¿no? Para grabar un curso. ¿Y cómo capturo la pantalla? O sea, ¿cómo, lo que estoy viendo se puede capturar de alguna forma. Aprender a eso, ¿no? Buscar programas, buscar cómo poder hacerlo. Eh, ¿Se puede combinar la cámara, la imagen, con el, un screencast? Y todo eso lo fui averiguando, pero todo en inglés. Porque vale. en español no había nada. Y entonces dije, mira, puedo enfocar mi canal a eso, para ayudar a otra gente. Porque si yo me he encontrado con todos estos problemas, a mí me hubiera encantado encontrar un canal que me dijera para grabar cursos, este micrófono, este programa para screencast gratis o este de pago, crear animaciones, pues mira, tienes estos programas, este tiene estas características, graban la cámara, que no te gusta el fondo, pues mira, hay algo que se llama un, un croma, puedes poner un croma, vale, pero luego ese fondo cómo lo sustituyes, cómo luego pones tu imagen por delante… O sea, dije, igual, well, voy, voy, a, voy a ayudar a la gente para, para que sepan cómo hacer ese tipo de cosas, ¿no? Cómo dar clases online, cómo claro. pasarte de la formación presencial, que yo ya había dado clases ahí en términos de otros trabajos, yo había dado clases en colegios, en academias, cómo pasarte la, de, la, de la educación presencial a la educación online. online. Porque uh -huh. la educación online es que mucho más cómodo, pensaba yo, el uh -huh. alumno no tiene que desplazarse, puedes darle clases a gente de otros países, la educación presencial, tú únicamente tu propia ciudad y eso acota mucho el número de personas, pero claro. si tú puedes dar clases a gente de Perú, de Colombia, eso es genial realmente, o sea, son dos ventajas frente, a la, frente a, la, a la educación presencial desde mi punto de vista, ¿no? Y entonces así fue como creci fue creciendo el canal eh, y claro, la gente le encantaba el contenido porque era contenido que no hay en otros canales. Claro. Y, y entonces y, y cómo entonces mmm, empiezas a crecer, pero ahora me gustaría que me contaras cosas que se pueden hacer para poder crecer un poquito más tu propio canal o lo que sea. Supongo que esto, no, no, no hagas las cosas de pago porque tú tienes tu academia ahí que es de pago y demás, pero algo así que puedas decir a la audiencia, pues mira, es fundamental esto, lo otro. Mm. O claro, allá. yo a medida que subía contenido, que ya como te digo, esto fue en el, empecé a subir contenido en el 2018, Uh -huh. eh, mmm, yo ya tenía conocimientos de SEO, de posicionamiento en Google, por lo cual sabía cómo funcionaba la gente a la hora de buscar y eso vale. fue algo que me que me favoreció bastante para crecer en YouTube vale. porque realmente YouTube funciona de forma muy parecida, o sea, la búsqueda de YouTube vale uh -huh. funciona muy parecida a Google yo vale. veía, por ejemplo, en mis páginas web que la gente buscaba eh, cómo alisar el pelo ¿no? ¿no? Yeah método brasileño para alisar el pelo cómo eh, hacer tal cosa rápido dije pues aplico lo mismo en youtube porque la gente debe buscar de la misma forma en youtube ¿no? claro. entonces claro cuando cuando hay canales de youtube que dice yo yo ahora mismo tengo un curso de, de youtube en mi academia en el que explico todo este, todas estas cosas porque al final eh, no es cuestión únicamente de subir vídeo, eso lo digo siempre y la gente no lo tiene claro. O sea, aún, aún veo que hay muchísima gente que no lo tiene claro. La gente piensa que crea un contenido, lo sube y, y se quedan viendo las estadísticas a ver si alguien va a llegar a su vídeo por casualidad. Y cuando ese vídeo no funciona, lo primero que dicen es, es que YouTube no me recomienda. <risa> es, que, es que YouTube no promociona mis vídeos. Es que YouTube, es que YouTube, no, es que YouTube no. ¿Por qué YouTube va a promocionar tus vídeos? Tú tienes que hacerte la pregunta al revés. ¿No? Y si tu canal no crece, es ¿qué no estoy haciendo o qué estoy haciendo mal para que la gente no llegue a mi vídeo? Debemos, debemos tener en cuenta que al día, ahora mismo no lo sé, pero antes lo sabía eh, exactamente, no sé se suben millones de vídeos al día en YouTube. Entonces, de esos millones de vídeos que YouTube escoja el tuyo, en esa misma categoría para promocionarlo, para mostrarlo, necesitarás darle algo a YouTube que él considere que tu vídeo es mejor que el del resto. Vale. Entonces, la mejor forma, la forma más sencilla para crecer en YouTube es creando contenido que resuelvan problemas, que resuelvan dudas, porque la mayor parte de los usuarios, no todos obviamente, pero la mayor parte de los usuarios, cuando entramos en YouTube, hacemos preguntas. ¿Cómo puedo hacer un bizcocho? ¿Cómo puedo no sé qué? ¿Cómo hacer vídeos animados? Eh, ¿Mejores programas gratis para grabar vídeos? O sea, esas son las búsquedas que hacemos, ¿no? Claro. No buscas Challenge Hielo. Eh, claro. No sí, sí. buscas Tutorial 01 WordPress, ¿vale? Porque son títulos reales, realmente. Exacto. O sea, alguien sube un vídeo y dice, lo voy a llamar Tutorial 1. ¿Por qué vas a buscar eso? No, o sea, claro. no tiene sentido. Entonces, claro, primero tenemos que partir de la base de, buscamos una temática, ¿vale? Supongamos que tú tienes, quieres crear eh, un vídeo explicando de cómo funciona el copywriting, ¿vale? Uh -huh. Y luego, a partir de esa temática, lo que haces es buscar cómo lo busca la gente en YouTube. Vale. ¿Qué busca la gente eh, relacionado con copywriting? Por ejemplo, que ojo, mucho cuidado también, ojo, mucho cuidado utilizar palabras técnicas, porque la mayor parte de la gente quiere hacer algo, pero no sabe cómo se llama eso. Claro. Si yo subo un vídeo en que digo tutorial de WordPress y tú quieres crear una página web, pero nunca has creado una página web, no sabes que existe algo que se llama WordPress. Por lo claro. cual, si pones una palabra técnica, la mayor parte de la gente no va a llegar. Pondrías cómo hacer una página web. ¿no? Exacto, y luego si quieres le añades con WordPress, claro. pero la, la mayor parte de la gente usa palabras naturales, ¿no? Claro. Entonces, por ejemplo, en el caso de copywriting, pues. Eh, sí, cómo escribir cómo buenos emails. Por Exacto, cómo escribir buenos emails, cómo escribir asuntos que llamen la atención, vale. eh, cómo hacer que tu audiencia abra tus emails cosas así, cosas naturales que la gente puede buscar que luego puedes hacer el mismo contenido explicado de otra forma y utilizando palabras técnicas para que aquellas personas que ya conocen el término técnico accedan a tu vídeo vale. y enlazar el primer vídeo con el segundo vídeo ¿no? vale, entonces vale. bueno, de esa forma vas creciendo entonces si tú ofreces contenido en los que resuelvas dudas muy probablemente eh, la persona va a realizar esa búsqueda así y va a llegar a tu vídeo luego claro, hay muchos más factores que intervienen por ejemplo, el tema de la miniatura, el tema de la imagen es fundamental y la mayor parte de la gente no le dedica tiempo. Yo, claro. para que te hagas una idea, cuando creo en la miniatura, igual tardo una hora en crear la miniatura. En hacer la miniatura. En hacer claro. la miniatura. Y no es porque no sepa, o sea, porque si te fijas, mis miniaturas son sencillas: la, claro. la cara, el texto. Sino porque analizo. Digo, voy a subir un vídeo de cómo crear una página web. Lo busco sí. en YouTube. Miro qué otros vídeos salen, qué miniaturas tienen y cómo mi miniatura puede llamar la atención por encima de esas. Vale. Esto lo comentaba hace poco también, creo que fue una entrevista, que uh -huh. mucha gente tiende a usar el, el mismo color para algo. Por ejemplo, tú vas a hacer un vídeo de YouTube, y entonces, como YouTube tiene el color rojo, pues mi miniatura es de color rojo. Y entonces, cuando haces esa búsqueda en YouTube, ¿qué pasa? Pues claro. aparecen todos de color rojo. Claro. Eh, entonces, voy yo ahí y digo amarillo, ¿sabes? Claro, entonces, claro cuando el usuario está viendo eso y dice, ah, ¿esto qué es? Y entra, ¿sabes? Claro, claro. Porque es amarillo. Voy a hacer un vídeo de Facebook. Ah, Facebook es azul. Pues claro. pongo azul. No te has molestado en buscar y ver que todos los demás tienen el color azul. Pues yo, verde, ¿sabes? O sea, claro. Entonces, claro, eh, eso ha hecho que mis vídeos pues, tengan más visualizaciones que el resto. Pero ¿por qué me he molestado en analizar? Porque eh, la gente a veces ve que YouTube es en plan, ay, qué divertido, creo vídeos y los subo. Vale, perfecto. Si tú quieres subir vídeos para tus familiares y amigos o para tenerlos tú, por ejemplo, de respaldo, perfecto. Pero luego no te quejes de, es que mi canal no crece. Claro. No, es que claro, para crecer en YouTube hace falta dedicarle tiempo, hace falta de analizar, que es sumamente aburrido, de ver la competencia y luego dedicarle tiempo a las cosas que vayas a hacer. Una hora para el título, para ver cómo, qué títulos escoges, una hora para diseñar la miniatura, eh, etc. ¿no? Claro. Vale, vale, o sea, pues oye, con esos tips ya, vamos, tengo, tengo claro el nombre que le voy a poner a, este, a esta entrevista. Le voy a poner cómo crecer en YouTube por Rosana o sea Lo tengo clarísimo. Yo lo pues voy a, a ver, así. vamos a hacer una prueba, ponle ese título y a ver si este vídeo tiene más visualizaciones que el resto de vídeos de tu canal. No, no, lo tengo claro. Y ahora ves, yo que nunca las miniaturas y demás, que siempre cojo ahí un poco la cara que estemos sonriendo los dos y tal, Ahora pondré algo y, y mira, lo voy a probar, lo voy a probar. Pruébalo, pruébalo. Solo voy a pruébalo, probar a eso. Luego, ¿Cómo pruébalo, por favor, que... y luego me dices. Sí, sí, sí, luego te diré... O sea, Mira, yo, tengo, yo tengo alumnos, esto parece autobombo, pero es tal cual... No, no. real. A ver, tengo... esto es tu momento autobombo, el que tú quieras. O sea, tengo alumnos que, que han empezado a aplicar eh, la técnica, las técnicas que comento en mi, en mi curso de YouTube, ¿no? que está dentro de mi academia, vale. pues que la han aplicado, pero a rajatabla, porque claro, no, lo que siempre digo, con solo ver los vídeos no te va a funcionar. No, Tienes que, es que verlos y aplicarlos. Vale. Y me pasaba una captura el otro día de cómo su canal había crecido un 25%. Que eso es wow. una bestialidad en YouTube, 25%. Ostras, fíjate, claro, también, también supongo que es importante buscar el nicho, ¿no? En el que destaques o tal, o no. Bueno, eh, si hay otro canal, mira, o, otro comentario, ¿vale? Otro tip. El otro día me llegaba un comentario de un alumno eh, que me decía eh, He aplicado que no lo sé porque no me pasó su canal no lo pude analizar vale porque muchas veces la gente cree que aplica las cosas y no las está aplicando no las está aplicando bien no vale. he aplicado lo que has comentado y no he notado mucha diferencia excepto en un vídeo eh, eh, pero claro puede ser porque mi canal es de un nicho muy raro que es eh, guitarra acústica música de guitarra acústica vale. Digo, a mí no me parece tan raro o sea, pero bueno no me pasó su canal entonces yo tampoco lo pude analizar o sea, en, en, desde mi punto de vista fue como que él tampoco quiso ayuda, porque ya. yo en, en la academia no solo ofrezco los cursos, si no tienes mi soporte, tú entras Bien. en el grupo de alumnos y me dicen, Rox, uso esta miniatura o esta, ¿sabes? Ah, ¿tienes, este soporte, perso ¿tienes soporte personalizado por ti? Sí, sí, sí, sí, exacto. Si tú eres alumno de mi academia, eh, hay un grupo en Discord donde los vale. alumnos tienen canales exclusivos y tú vale. me dejas tu duda y yo te la respondo en 24 horas, ¿vale? Por, por chat, es por chat. Sí, sí, sí. sí. Entonces, si este alumno tampoco... Mmm, me pregunto nada, es que, claro. es que no me pregunto nada, claro. es que no sé, eh, otra cosa sería, mira, aplique lo que me has dicho y no me ha funcionado, ok, entonces, bueno, yo no vi su canal, ¿vale? Y decía guitarra acústica, era lo único que pudo, pude saber, ¿vale? Música acústica. Entonces yo hice una búsqueda en YouTube, digo, a ver, de verdad que no hay nada de esto, porque claro, yo no me conozco todos los temas, claro. pero yo busco, claro. vi canales grandes, y digo, no, vamos a ver, si hay canales grandes no me puedes decir que tu nicho no funciona, es Bien. que estás haciendo algo mal. ¿Sabes? Otra cosa es que tú me dijeras No, mira, es que yo me dedico a, al maquillaje de muertos claro. Yo busco en YouTube y no hay nada Digo, vale, ok Puede ser, puede ser que la gente no esté muy interesada En ver cómo maquillar muertos Ok, hay una profesión ¿no? que se dedica a eso ¿no? Sí, sí, sí, si Tú sí. puedes subir, subir contenido de tu trabajo Mira, te voy a mostrar cómo se maquilla un muerto Vale, porque tú lo hagas Pero puede ser que nadie lo busque Ok, entonces ahí no digo nada Ok, puede ser que ese nicho no funcione claro, Pero agústica. cuando tú te estás dedicando a un nicho Donde ya hay otros canales que tienen más de 100.000 suscriptores, ¿vale? Porque eh, digo 100.000 suscriptores porque la, la, la mayor parte de la gente considera que un canal tiene éxito a partir de los 100.000, ¿vale? No, sé, no como que ya has he obtenido la placa de YouTube, ahí ya, ya está, no, tu canal tiene éxito. Pues hay otros canales grandes, si tu canal tiene competencia donde, donde tú ves que ya ha pasado los 100.000 suscriptores, es que tú estás haciendo algo mal, porque claro. ya hay otros canales en ese nicho que han crecido. Claro. Entonces, claro, hay cabida, sí que hay cabida. Hoy en día puedes crecer en YouTube. Pero tienes que dedicarle tiempo. Claro. No, no. Y claro. no, hombre, a ver, en función de... Llegado a un punto de suscriptores, ya puedes monetizar, ¿no? A partir de los mil suscriptores y las 4.000 horas de visualización, en un tiempo de 365 días, tú puedes monetizar. Ah, vale, tienes que tener mil suscriptores, pero mil horas de visualización. Ah, sí. vale, vale, vale, vale. Pero bueno, si... A ver, hay gente que dice, eso es mucho, pero a ver... Eh... Yo, en, claro, en horas de visualización al mes, creo que paso lo, el millón, me parece. O sea, entonces, claro, a mí 4.000 horas me parece poco. Dentro de cada vez, si tú haces contenido de valor, contenido que interese, ¿vale? Claro, claro. Que la persona entra a, a ver el vídeo y se queda hasta el final. Uh -huh. Si haces contenidos, aunque sea de 10 minutos, si, si se han visto esos 10 minutos, es muchísimos minutos, si te fijas. es Muchísimo claro, tiempo, realmente. Claro. Claro. Lo que pasa, claro, también intervienen otros factores, supongamos que tú haces el título bien, haces la miniatura bien, eh, ¿no? todo esto orientado a SEO, ¿no? la parte técnica que tienes uh -huh. que saber para aplicar en YouTube, pero luego falla la parte no técnica, es decir, eh, tus vídeos son aburridos, entonces eso tampoco va a funcionar, yeah. si tú hablas siempre en el mismo tono, en plan, hola, ¿qué tal? Aquí te doy la bienvenida a mi curso… En este tutorial vamos a ver... Hay gente que explica así, ¿sabes? Sí, sí, sí he visto, En este tutorial eh, vamos a ver video. cómo crecer. Vamos a ver eh, qué técnicas puedes aplicar. En... Y de repente se ponen a toser, ¿sabes? En YouTube. Eh, y repiten cosas como... Eh, porque están pensando, ¿no? Eh, vale, ¿no? Eh, bueno, vamos a ver cómo crecen en YouTube, ¿vale? Eh, ¿No? Eh, ¿Tú claro. sabes cómo pero hay sí, sí. vídeos así, ¿eh? Sí, sí, no, no, he, he visto vídeos así. ¿eh? Entonces, he claro, visto. tú entras, no, no pasa ni 30 segundos y dices tú, ¿qué es esto? Me voy a otro vídeo, porque hay claro. mucha competencia. claro Entonces, tus vídeos tienen que ser entretenidos para mantener esa, ¿no? el porcentaje de, de la retención. Si la retención cae, si tú has hecho bien toda la parte técnica, pero luego el usuario entra y se marcha, eso lo sabe YouTube. Lo sabe perfectamente. Por eso tampoco recomiendo, por ejemplo, vídeos que se suben eh, y se añaden enlaces que llevan fuera la plataforma, porque eso YouTube también lo sabe. Y a YouTube no le interesa que un usuario entre en un vídeo y se marche fuera, se marche a Instagram, por ejemplo. ellos vale. lo que quieren es que tú estés la mayor, el mayor parte del tiempo posible en YouTube. Entonces yo lo que hacía, sobre todo al principio, vale porque cuando tú eh, quieres crecer, tienes que intentar aplicar todas las técnicas posibles, es eh, enlazar vídeos de YouTube con otros vídeos de YouTube. Claro. De forma que el usuario no se marche de la plataforma. Claro. Vale, vale, vale. No, no. Entonces son pequeñas cosas que van contando, ¿no? Claro. Eh, y eso. Está claro, pero entonces, pero entonces tú, por ejemplo, me ¿no recomiendas si yo hago el vídeo de copyright y luego pongo mi página. Al principio, para crecer, eh, te puede perjudicar. Claro. Tú ten en cuenta que YouTube sabe todo dentro de su plataforma. Claro, si tú YouTube ve que de 100 visualizaciones que has tenido, 90 se han marchado fuera. Él lo sabe. De hecho, si te fijas, cuando tú clicas en un enlace hacia afuera te uh -huh. dice, eh, te abre una nueva ventana y te dice, ojo, está saliendo fuera de YouTube. ¿Estás seguro? ¿Sabes? Vale. Entonces, vale, vale, claro, vale. ahí hay un tracking que va controlando, que mira, llega la gente y se marcha fuera, llega la gente y marcha fuera. Eso no me gusta, ¿sabes? Vale, vale, vale. Ah, pues fíjate, eso no, no eso no lo sabía yo. No, no lo tenía claro, pues oye, me, me está sirviendo esto mucho para, claro, ahora ya digo, joder, ahora en YouTube no puedo promocionar mi página ¿verdad? No, a ver, por poder puedes, pero... Claro, pero no, claro. Creces, tan, pero no creces tanto. Eh, yo, yo lo que opino es que si quieres crecer es que intentes utilizar todas las estrategias posibles para crecer en YouTube. Si claro. tu idea es ganar dinero con un blog, entonces igual las estrategias, bueno, son claro. diferentes, o son otras. Claro. Tú lo primero claro. que tienes que tener claro es el objetivo, ¿no? Lo que digo siempre cuál es el objetivo de tu, de tu canal ganar dinero si vas a empezar a, a crear un canal desde cero para ganar dinero hay unas temáticas que funcionan muy bien que son más pagadas porque hay más competencia de anunciante vale recordemos vale. que la publicidad en youtube es google ads vale. entonces en google en google ads hay mucha más gente compitiendo por unas palabras determinadas si tú creas un canal eh, de videojuegos hay menos eh, menos empresas interesadas en promocionarse en canales de videojuegos, por vale. lo cual, igual tienes un millón de visualizaciones y ganas nada, ¿sabes? Y otro canal que está tratando temas de finanzas, pues gana con 100 pues gana el doble que tú. Vale, vale, vale, vale. Bueno, pues, oye, súper interesante todo esto que estás contando, ¿eh, Rosana? Pues nada, oye, ahora sí que es tu momento de spam de valor para decir dónde te pueden encontrar, dónde te pueden buscar, qué es lo que das, qué es lo que ofreces. Bueno, pues yo tengo mi academia que se llama videocursosonline.com, ahí ahora mismo tengo una membresía activada que es por suscripción por vale. solo 10 euros al mes, puedes acceder al curso de YouTube que hemos estado hablando y a otros cursos más. De hecho, ahora, próximamente, esta semana, eh, bueno, a momento de ahora, ¿no?, de, de publicar este vídeo, que no sé cuándo saldrá, estoy preparando el curso de Twitch, que puede ser que cuando publiques este curso, este vídeo ya esté el curso eh, publicado, sí. porque también me lo han pedido mucha gente, o sea, si sí. quieres en otro momento hablamos de Twitch, sí, sí. porque ah, bueno, Twitch está. es otra plataforma también que, que funciona claro. muy bien para ganar dinero, claro. eh, pero funciona de manera muy diferente a YouTube, o sea, las estrategias y el modo de crecer en Twitch es muy diferente al de YouTube. Y entonces muchos alumnos me han pedido, por favor, haz un curso de Twitch, porque quiero empezar en Twitch y quiero saber cómo funciona, cómo ganar dinero, etc. ¿no? Sí. Entonces, me pueden encontrar ahí en videocursosonline.com y luego, bueno, si ponen en Google mi nombre, Roxana Falasco, y les aparecerá mi Instagram, que tiene mi nombre, mi página de Facebook, mi Twitter, que tú me contactaste por Twitter. Sí, eh... por Twitter nos encontramos. Exacto. Eh, bueno, y básica, es básicamente eso, ¿no? Mi academia en videocursosonline.com. Claro, que tú tienes cuántos, 300 y pico mil, ¿no? Seguidores en YouTube o no? Eh, no me sé la cifra exacta, 330.000 creo que es. No, no lo sé, no, igual, no igual cuando salga la entrevista tienes 9 millones. ¿eh? Sea, no, que... no, no, que va, que va tampoco. Tampoco tanto, más de. Sí, 330.000, marca Oye, aquí. que ya está bien, ¿eh? Que ya está bien, o sea, que. Me alegro, me alegro. Oye, pues, Rosana, muchísimas gracias por esta horita que, fíjate, ya ha pasado una hora, que ¿Sí, no? nos has regalado y tal, porque, joder, muy interesante todo, sobre todo, porque has tocado todos los palos desde que empezaste, que te encantaba la informática, porque, fíjate, no en ningún momento has nombrado que hayas estudiado marketing, que me parece curioso. ¿Y cómo de la informática has ido saltando a una a otra? ha vivido tu periodo de nómada digital total y luego centrado en esto y súper bien, súper bien? Me ha gustado mucho la entrevista y sobre todo espero que la gente que la vea aprenda cómo crecer en YouTube que pondré ese nombre, por cierto. Así que nada, pues un placer y espero seguir hablando contigo. Lo mismo digo, nos ¿Vale? vemos. Muchas gracias, Rodrigo. Chao, un besazo, adiós.